Nada que curar. Fue el grito que se escuchó al unísono previo a la discusión en el Congreso para tipificar como delito los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género conocidos como terapias de conversión. No podemos ocultar que los conservadores y la Iglesia están involucrados en estas prácticas de tortura hacia personas de nuestra comunidad. Ya no es posible... Un con barreras mentales que violenten. Ya no vamos a permitir la llegada de representantes y líderes políticos contra la dignidad y los derechos humanos. Les estamos vigilando. No queremos homofóbicos, transfóbicos, machistas o misóginos en el poder. El término terapias de conversión abarca intervenciones pseudocientíficas que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona que pertenece a la comunidad LGBT o su identidad de género. La libertad de no cuestionar a las personas sobre quiénes son y a quién amar ahora se sancionará con una y hasta tres años de prisión o con multas que van desde 8.644 pesos y hasta 34.574 pesos a quienes promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento de las malas llamadas terapias de reconversión, con o sin fines de lucro.